Que viene y se va Sos siempre el remedio de felicidad Repite que suena Se agita el amor Tiritan los parques La fiesta empezó Empezó la fiesta señor Es una ¡Gracias! papelito! ¡Acá llegó papelito! I'll see se esparcen por toda la paz, no hay vida en la tierra sola. para Cábralo. Soy papelito, yo soy del león. Arriba todo el mundo. Soy papelito, yo soy del león. Que se despierte no tengo el corazón. Estás es no, no, no. ¡Y la